Sin duda, la mejor manera de aprender es descubriendo las diferentes texturas que hay en los videojuegos. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Las texturas ayudan a diferenciar unas figuras de otras, a la par que nos sirve para dar más expresividad y originalidad a nuestros trabajos. La textura se define como aquella propiedad de la superficie externa de los objetos, que nos aporta información del material que están hechos. La textura es la cualidad visual y táctil de la superficie de todo lo que nos rodea. Cada objeto está hecho de diferentes materiales, que tienen sus propias características superficiales. Normalmente, las primeras informaciones que tenemos de los objetos, la proporciona el sentido de la vista. En el primer análisis de las figuras, percibimos la forma, el color y de una manera intuitiva la textura. Por nuestra experiencia resulta sencilla describirla como, por ejemplo, la seda es suave, el papel de lija es áspero, o el tronco de un árbol es rugoso. La textura ayuda a distinguir y reconocer los objetos. Las texturas las encontramos como elementos diferenciadores de formas. Las líneas de área y los volúmenes sirven para determinar la forma de un objeto. Los colores se emplean para aportar más información de los objetos y las texturas son las que posibilitan que distingamos una forma de otra o un objeto de otro. Vamos a clasificar las texturas por su volumen, que son las visuales y las táctiles, y su origen, que serían las naturales o artificiales. Hasta aquí aprendimos una breve introducción de las distintas texturas. Les recomiendo que se suscriban al canal que toquen abajo a la derecha la campanita de notificaciones para recibir todos los videos que vamos a seguir trabajando. Y gracias y muchas gracias por seguir aprendiendo de esta manera y por todo su apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Hasta luego! chao.